¡Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien a un mapa que acabo de encontrar, ¿vale? Que se llama... Eh... ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama, cuando acabemos el vídeo, ¿vale? Vemos cómo se llama. Nosotros estamos aquí, ¿vale? 0, 0. Así que vamos a intentar... Quedar, vamos a intentarlo, a ver... Eh Amigo Vale, vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Ponte guantes Ah, perfecto, lo no puedo Genial Al 50 A ver qué pasa, ¿vale? Así que pequeño corte Y volvemos enseguida Vale, pues ya tengo más de 50 Pero no pasa absolutamente nada Sigo siendo principiante A ver Espérate Allí hay un número Ah, no, eso es de... Vale, vale, el cofre El cofre Vale, lo que no sé es qué pasa si cambio de nivel O sea, de saco O da igual Imagino que da igual, ¿no? Creo 25 de 25 ¡Ah! Vale, ya lo he pillado Vale, vale, vale, vale Tienes que ir rompiendo estas paredes Vale, vale, vale Amigo mío, es que no me informas No me informas de lo que hay que hacer Vale Estos son paredes Vale, esto de aquí son como paredes que tienes que ir rompiendo Vale, vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Ay, Bueno, de momento Seguimos siendo Principiantes, ¿vale? Imagino que el muñeco A medida que va aumentando Su fuerza eh, Se va haciendo como más grande Porque no se puede, a ver Rojo No sé qué ¡Ah! ¡Oh! Ya los tengo puestos, perfecto ¡Ah, ¡Claro! Vale, vale, vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado ¿Ves esto de aquí? ¿Vale? Que va aumentando Vale, pues eso, ¿vale? ¿Ves que pone aquí activo? ¿Y que pone aquí 500? ¿Qué quiere decir? Que si llego a 500 de esto Puedo coger... Vale, vale, vale, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, pillado. Si da de golpeo, ¿No? No puedo mantener el ratón de estar todo el rato clicando, clicando, clicando. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. ¿Esto qué es? No, no, no, no. no, no que, que, que hay que pagar y no queremos gastar dinero. A ver. Vamos a probar otra vez aquí las paredes. Es bastante curioso este juego, ¿eh? A ver. Vale. Esto. Perfecto. Me he ganado uno. ¿De qué? No tengo ni idea, pero... Vale, creo que me da que tengo que volver para atrás El eh, nivel... ¿Esto qué es? No, no, no, no Rutas, ¿vale? Estoy mirando lo de la izquierda En eh, los guantes, que es lo que ya tenemos ¿Vale? O sea, te imagino que Cuanto más lo tengas, cuanto más alto sea el guante, es mejor, supongo Vale, como que va más rápido ahora, ¿no? O es cosa mía Vale, entonces hago así ¿Qué acabo de hacer? No tengo ni idea Las cosas como son um... No sé lo que acabo de hacer Ahora en teoría, como que se hace más largo esto, ¿no? Creo. Vale. Ahora tengo dos. Y en teoría. A ver. Wow, wow, wow. Vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Chicos, lo he pillado. Lo he pillado. Bueno, tres victorias me gané, chaval. Vale, vale, vale. Veamos, 300. Está complicado esto, ¿eh? Vamos a ver. 500, 500, 500, 500, 500. 500, 500, 500, 500. Vale, pues ya he llegado a los 500. A ver, vamos a... A ver esto de aquí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mira, mira qué velocidad, mira qué velocidad. Mira qué velocidad. Esto me lo ventilo yo en nada. Mira esto, mira esto, mira esto. ¿eh? Esto de aquí A ver si con eso Me puede ayudar Y puedo pasar al otro pasillo Vale Aunque para eso creo que necesito Aún así un poco más de fuerza ¿eh? Yo creo Creo Pero igualmente voy voy a intentarlo va. A ver si nos da algo interesante eh, eh, se me ha desbloqueado esto vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale se me ha desbloqueado, se me ha desbloqueado Perfecto Vale A ver si por aquí en el saco Vale, por fin, hemos subido de nivel, chicos Vale, va, ahora va más rápido Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Bueno, bueno, bueno, bueno Ahora voy más rápido porque estoy en nivel 2 Espero que lo de principiante se me cambie pronto Vale A ver Vamos, vamos, vamos, que podemos llegar antes. Podemos llegar pronto. Vamos a llegar a los mil. Tira. Bastante más rápido. Otra vez. Voy a seguir haciendo lo mismo. En estas paredes. Porque a lo mejor así me da como más suerte, ¿sabes? Y a lo mejor así como que puedo ganar un poco más de fuerza. Vale. De vídeo. Unos 14 minutos ya, ¿en serio? Bueno, bueno, pero... <risa> pues ya hemos llegado a los mil, ¿vale? Hemos llegado, así que voy a ir a las paredes estas de aquí Que son por donde empe hemos empezado Espérate, voy a ponerme así Vale, ahí, ahí, ahí, ahora sí ves Ahora va como un poco más rápido Quizás es cosa mía, ¿pensas crees que vamos a poder conseguir...? ¿Cuántas crees que voy a poder Llegar a... en este Vídeo? ¿A 20? ¿A 30? ¿A 50? 60? ¿A 100? ¿A cuántas crees que voy a llegar? Vale, voy a intentar a ver Estas paredes, ahora Vale, ¿ves ahora como voy un poco Más rápida? Ay, aquí, al saquito naranja Que es mi Color favorito, os toca Otra copita otra copichuela. Papara papá. Pa. Oh. Oh. Oh. No, no, no, no, no, no, no, no. ¿Qué me estás contando, chaval? Mira esto. Espectacular. Girar. Otra vez. Está girando. Yo no entiendo nada, pero bueno. Si tú me dices que ha girado. Pues qué bien, ¿no? sigo, me lo paso, me lo paso, mira, mira, mira, de un golpe, de un golpe, de un golpe, de un golpe todo, de un golpe, ¿vale? ¿Otra vez? vale, Uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, más uno, perfecto, está empezando a costar otra vez, ¿eh? A este... estas paredes de aquí, ¡buah! 14.000, ¿eh? Esto está más complicado todavía, ¿eh? Pero se puede, se puede, el muñeco puede. Vamos, que puedes. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí voy a ganar 10, ¿eh? Lo pone ahí, más 10, gana. Espectacular. Vamos a volver para aquí, para el saco. 10 copitas más. Creo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que se puede. Vamos, chicos. Facilito, facilito. ¡Me lo paso, chaval! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso genial! Guantes, ¿eh? También te lo digo como dato. Voy a, voy a... voy a cambiar de guantes, ¿vale? Yo creo que ya hemos ganado lo suficiente para merecernos unos guantes mejor. Así que... Me voy a por los guantes verdes. Vamos, vamos... La fuerza la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, o las copas. ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? ¿Qué nos...? Increíble. Pff, girar, otra vez. ¿Vale? ¿Cómo ha evolucionado el muñeco? Mira, mira, mira qué velocidad, mira qué velocidad. Mira qué velocidad. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Vale? ¿Cuál? vale, vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno, bueno. Te va más rápido. Creo. Supongo, espero, no lo sé. Y me sentaría un poco mal, ¿eh? Me sentiría estafada. Y no quiero ser estafada. Bueno, en el otro lado pone 50. O sea, me pudo superar eh, los las 100 copas Increíble. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eso contando con que me dé tiempo, ¿sabes? A grabar el vídeo. Porque son las 10 y cuarto. Y me tengo que ir. Así que espero que me dé tiempo. Y que se guarde la partida. Si no se guarda la partida, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Si os ha gustado, ¿vale? Me lo ponéis en los comentarios. Aunque eso ya lo veré yo. Si, si os mola o no. Por las visualizaciones. Los likes. Comentarios y tal. Y si queréis que lo grabe de nuevo este mapa. Vale, pues, pues lo hago, ¿vale? Si veo cosa molado, pues lo puedo hacer. A ver. Mmm, ¿Esto qué es? Increíble. Muy bonito. Quiero llegar a las 100 copas. Ese es mi objetivo en el día de hoy. Cuando haya llegado a las 100, puedo cortar el vídeo y si os gusta y si veo que os mola, puedo continuar jugando a este mapa, ¿vale? Pero solo si veo que lo apoyáis mucho, ¿vale? Porque 500... A los 1500, cuando haya llegado a los 1500... Pues vuelvo a las paredes, ¿vale? Para, ¿Vale? Que serían... 90, pero quiero conseguir 100. Así que... Vamos a terminar el vídeo de hoy... Llegando a las 100 copas. ¿Vale? 1.600 Vamos que se puede Última pared Creo No, era la última Esto ha sido todo, espero que te haya gustado Si eso sí, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy Vamos a ver cómo se llama Se llama World SIMULATOR y nada, nos vemos en la próxima. Adiós, chau chau.